¿Qué hay en esta fotografía? ¿Qué es lo que se ve? Veo dos militares. Dos militares. Sí. Son dos hombres jóvenes. Jóvenes, altos, musculosos, parecen fuertes, fuertes. ¿Es una linda imagen? No es muy bonita. Tienen una expresión cruel. También hay una fecha abajo. ¿Qué hay escrito? 15/6. 15/6. No, 15/5. 2005 sí. Bien. Ahora contaré grande? hasta tres, esta fotografía se hará grande, grande y tú estarás dentro todo se moverá. Uno, dos, tres. ¿Y ahora qué sucede? Siento que me quemo por dentro. No quiero ir. ¿No quieres ir? No. ¿Dónde estás ahora? Parecen campos. Como de noche. Tengo las manos atadas. ¿Tienes las manos atadas? Sí, dos esposas. Tengo mi pijama verde. ¿Verde? Sí, y una camiseta negra. ¿Y ahora qué sucede? Los militares me miran y me dicen síguenos en silencio. Yo no quiero ir, no tengo nada que ver con vosotros. Él me dice que me calla y lo siga o me rompe una pierna. Yo le digo que él no es humano. No puede tratar así a las personas. Se ríe y me empuja hacia atrás. Me apunta con el fusil por la espalda. Me picanea con el fusil, dice que si no colaboro me parte de un golpe... Me da un manotazo en el cuello. Tiene una mano grande. Me empuja y me da una patada en el trasero. Ese de enfrente en cambio, se queda en silencio. Al parecer no comparte esto. El modo de hacerlo, aún así, no dice nada. En cambio, ese de atrás parece divertirse, casi exaltado, como un loco. Me empujan hacia un campo. Siento la tierra debajo de mis pies. ¿Y ahora qué ocurre? Caminamos en la oscuridad. Ellos parece que saben a dónde ir. —No veo casi nada de noche sin los anteojos. Parece campos abiertos. Me tropecé con una piedra y me duele un poco el pie. Andamos un poco. Nos detenemos. Dicen que hay que esperar. —Esperar. —Hay algo oscuro en el cielo. No hace ruido. Vislumbro unos reflejos, parece una especie de bombón con cite negro luminoso. El pasto se inclina, parece un helicóptero, pero no hace ruido. Me acompañan dentro de este helicóptero. Es extraño, nunca vi una cosa así. No parece terrestre, pero es piloteado por soldados. Toco la superficie. Ah. Me dio una patada en la mano. No tengo que tocar. Subo este. Helicóptero. Se cierra, así. Queda casi fusionado. Es extraño, nunca vi una cosa así. No hace ningún ruido. ¿Quién lo maneja? Vi a un militar al frente. Tenía una especie de casco en la cabeza, alargado, así. Extraño, como si tuviese dos ojos. Casi como el ojo de un grisalien gris pero era un militar. Tiene un casco extraño en la cabeza. No veo el volante, conduce apenas moviendo la cabeza. No sé cómo lo hace. ¿Hay alguien más contigo? Subieron los dos militares. ¿Y ahora qué sucede? Tal vez los reconozco, tienen el pañuelo rojo. Son del batallón de ese punto marco, parece, vi una fotografía. Vamos. No. Les pregunto hacia dónde vamos, pero no me responden. A ese que me maltrataba, parece que le irrita mi presencia. El otro se queda en silencio, mira a su alrededor como si no quisiera cruzarse con mi mirada. Es extraño su comportamiento. Siento un malestar dentro de él, como si no lo quisiese hacer. En cambio, el otro es al revés. Es realmente cruel, parece un perro rabioso. Me pregunto qué le habrán hecho para que sea así. ¿Dónde va esta cosa? Va muy rápido, y sube, no se ve el suelo abajo. Va por el medio de las nubes. Es extraño. Va muy rápido. No se siente ningún ruido, es muy silencioso. Un militar toma unos auriculares y los pone aquí. Habla en voz baja con alguien. Consigo oír sí, señor. Objetivo alcanzado, lo llevamos a la base al abducido seleccionado. Tiempo de llegada: tres minutos y medio. Hecho. Se saca los auriculares, los cuelga y me mira. Y riendo dice: No sabes hacia dónde estamos yendo. Les pregunto, pero, ¿qué es lo que quieren de mí? Me dice que me calle me toca la mano, me duele, me tiene apuntado con el fusil, parece no preocuparle el hecho de que sea peligroso, al contrario, le parece divertido, le pido que la baje, él me dice no, yo hago lo que quiero me duelen las muñecas, me pusieron las esposas muy apretadas, le pregunto si me la puede aflojar un poco y me dice que no, que no es posible, que debo permanecer callado, casi llegamos, sí, sí, está bajando, veo nubes, parece que está bajando este vehículo, es extraño, no hace un mínimo salto, ni ruido. Se detiene, las puertas se abren. El primero en bajar es el militar, el cruel, después yo y detrás mío el otro. El de atrás me pone el fusil en la espalda y me empuja. Me caigo, de milagro no me golpeo, me apoyo en el piso. Parece una pista de cemento. Parecen hangares. Sí, es una gran pista, inmensa. Hacia los lados hay hangares también. El militar de enfrente de mí señala un hangar muy grande, como si estuviese hablando con otro. Y entonces nos encaminamos hacia ese hangar. A la vuelta hay aviones, son F-16. También tienen un vehículo blindado. Sin embargo, no hay militares, estamos solos nosotros. Nos acercamos a este enorme hangar, será de unos 30 metros de alto, es enorme se abre silenciosamente mientras nos aproximamos. Deslizándose. Pero no se abre todo, solo un poco, levemente, despacio. ¿Y ahora qué ocurre? Me apuntan a la cara con una luz. Me cubro los ojos porque es fuerte, no veo nada más. Me liberan las manos. Estoy cegado momentáneamente, no puedo ver nada. Siento el brazo del militar, dice que me agarra para que no caiga. Lo sigo, le paso el brazo. Y me cuelgo. Siento que tiene los brazos muy fuertes y siento el peso de sus brazos. Me dice que pare. Ahora logro abrir un poco los ojos, pero veo un poco borroso. Parece que está escribiendo un código delante de la puerta, 15977468, lo veo de riojo, haciéndote cuenta de que no lo veía. Pone una mano, pone un ojo, y la puerta se abre. Parece un lugar muy bien controlado. Al lado hay un militar de guardia. Está vestido diferente. Hay muchas cámaras de vídeo que controlan esta puerta. Me empujan hacia adentro. Parece un laboratorio, tiene una luz blanca azulada difusa. Hay personas con guardapolvos blancos, parecen científicos, investigadores, no lo sé. Me miran como si fuese un cobayo conejillo de indias, con indiferencia. El militar de enfrente me dice que lo siga. Cruzamos y descendemos por una escalera. Hay otra puerta donde él apoya la mano y acerca el ojo en un orificio, no hay códigos acá, la puerta se abre. Ahora me doy cuenta de que el otro militar ya no está, estoy solo con este aquí. Atravesamos más laboratorios. Estos parecen... Está lleno de sustancias químicas. Parecen laboratorios de química, no sé. Me dice que no mire alrededor, que solo a él y hacia el frente, pero de reojo logro ver lo que hay. Seguimos más. Ahora hay un corredor. Seguimos este corredor, pero primero nos detenemos en un cuarto. Me dice que me vista de forma parecida, porque así no estoy presentable. Me da un uniforme para que me vista. Me queda un poco largo, pero dice que no importa. Me da un par de botas y un par de medias ahora nos podemos ir parece una especie de sala de reuniones parece que hay una reunión adentro hay dos militares en la entrada con los rifles cruzados que bloquean el paso y dicen identifíquese. el militar mira para atrás hacia dónde estoy y no quiere decir su nombre entonces los dos militares entienden y le pasan una pantalla como la de los supermercados que se usa para pasar los productos ahí apoya la mano entonces un militar le dice puede pasar me miran y dicen y él él viene conmigo, tengo la autorización. Bien, entre. Se abre la puerta y entro después de este. El militar saluda y se queda haciendo la leña. No me siento a gusto, no sé qué hacer. Hay una mesa grande con sillas y personas sentadas. Hay cuatro militares a los lados de la sala, armados. La mesa está en el medio. Hay ocho personas en la cabecera de la mesa. Uno parece ser un general. Tiene muchas condecoraciones aquí, en el pecho. El general dice descanso, el soldado pone el fusil al hombro y dice señor, traje al abducido. El general asiente. Se levanta con las manos como si tuviera problemas para pararse. Los demás se vuelven hacia mí. El general indica el otro lado de la mesa delante de él. El militar junto a mí va. Hacia ahí dice no hagas tonterías o bien sabes cómo acaba, yo contesto está bien. Todos me miran de un modo extraño, no sé por qué el general me mira y me dice bien finalmente nos encontramos. No entiendo qué quiso decir. Le digo discúlpeme, no entiendo qué hago aquí y qué tengo que ver con vosotros. Sí claro, haz de cuenta y ahora hablemos me dice. Le digo, ¿hablar de qué, señor? Vamos hablemos de lo que quiere hacer. Um. Y me dice, ¿cómo ha hecho para sacarse los parásitos? ¿En verdad es así de simple? Señor, lo hice y listo. Lo deseaba, ¿lo deseaba? Bien. Y, ¿entonces? ¿Con el deseo, es suficiente? Señor, creo que sí, sí lo hice. Evidentemente basta. Entonces se pone a gritar diciendo no seas cretino y respétame me dice bien, tú lo conseguiste, si es así, está bien. Pero, ¿qué piensas hacer con los demás? No pienses que conseguirás hacerlo. Le digo señor, pero, ¿por qué? ¿No es mejor liberarnos de este problema? No, absolutamente no, no entiendes nada, estúpidos civiles no nos podemos liberar de este problema nosotros queremos que sea así. Sus palabras son extrañas. Verdaderamente me asombran. Un poco me recuerda a ciertos locos. Le digo señor, pero, ¿vosotros no saben que están en peligro como todos los demás? Él dice no, no es cierto nosotros colaboramos con ellos, nosotros les ayudamos y nosotros ellos no pueden hacer nada. Sé bien que no puedo decir que en el fondo son solo unos muñecos, unos imbéciles. Acabo mal si se lo digo, por lo tanto, tengo que usar las palabras correctas. Y le digo Señor, ciertamente, vosotros han escuchado hablar mi memoria alienígena activa, ¿han escuchado lo que dice? Se queda un momento en silencio, piensa y luego dice no importa nosotros continuaremos así. Pero veo en la cara de las otras personas un poco de discrepancia, los veo un poco incómodos, como si mis palabras los preocuparon un poco, pero no a todos. Aquellos más cercanos al general, sentados junto a él, parecen sus más fieles colaboradores, los demás... Los más apartados son aquellos que tienen la cara un poco... contrariada. Le digo señor, pero, ¿por qué no actuar de otro modo? No lo ha pensado. Silencio, no son perlas de tu rosario, tú eres un civil, estas situaciones no te interesan. Señor, si puedo, estas situaciones me interesan porque las viví y evidentemente todavía las estoy viviendo por eso estoy aquí. Tú no vales nada, cero, nada, ¿entendiste? esta es vuestra tarea en la sociedad humana someterse a los demás es por eso por lo que estáis aquí el militar junto a mí me da una bocetada y me dice no se le permite tenga respeto me toco el rostro y le digo veo que con vosotros el diálogo es imposible siento pena por vosotros el general dice un uh, pero quién te crees que eres nosotros mandamos nosotros tenemos el poder la tecnología con seguridad no serán ustedes lo que nos van a detener señor nosotros no estamos en contra de ustedes, ¿por qué no logra entenderlo? Nosotros somos seres humanos como ustedes, tal vez un poco diferentes en alguna cosa, pero, de cualquier manera, siempre habitantes del mismo planeta. ¿Por qué oponernos unos contra otros? Como tú conocía varios en el pasado me hacen recordar a esos vagabundos de los años 60 con el cerebro alterado. Señor, pero, ¿qué tiene de fanático el estar todos juntos y poder librarnos de un problema que nos aflige desde hace mucho tiempo? no eso no sucederá no lo puedes entender me doy cuenta de que es inútil la discusión fin de la discusión al costado hacia la izquierda veo a un general verde me mira parece distraído hace así pide la palabra en la reunión dice señor si me permite el general que está de pie dice no no es el momento me mira otra vez y dice cómo diablos hiciste para desactivar los implantes alienígenas le digo no sé Pensé, los visualicé y los quemé, creo bien, ¿y tú crees que todos los abducidos saben o pueden hacer esto? Mire, no lo sé, no tengo ninguna certeza de que realmente funcione. He experimentado, por sus palabras entiendo que funciona. Él está bastante enojado ahora, al parecer. Se siente ofendido y dice no serán unos estúpidos los que podrán vencernos. No tendréis tiempo. Me resultan sorprendentes las palabras de esta persona, es como si estuviese hablando un alienígena. Me doy cuenta de que no le importan las personas, los seres humanos. Realmente es un alienado, como se acostumbra a decir. Tiene razonamientos extraños. Entonces me arriesgo un poco y le pregunto, ¿quiénes son ustedes en realidad? Ustedes no son seres humanos. Y él comienza a reírse de una manera. Grotesca casi como si perdiera el control. Después se da cuenta de su reacción demasiado llamativa y se recupera. Pero, ¿qué diablos estás diciendo? Tú no percibes nada estoy convencido de que él está parasitado bajo control, porque no es normal. No es normal, absolutamente ni no veo en las caras de algunos generales que piensan lo mismo que yo, para mí lo están pensando me de una forma cruel, como si me odiase. Intento mantenerme calmado porque no tiene sentido hacer algo, sea lo que sea. Me siento acalorado, como si me estuviese pasando algo. Ahora me siento más tranquilo creo que mi parte anímica interviene y me dice que es inútil discutir estas cosas. Cada uno hará su recorrido de consciencia, por más drástico que sea, forma parte de uno, el sufrimiento, la ignorancia, la violencia, y la incomprensión, son desarmonías, aspectos casi inútiles, así visto por los sentidos, es parte del juego del engaño, de la dualidad. También me dice que, en esta vida, como en otras, me encontré en situaciones semejantes, en contextos diferentes. Pero situaciones en las que me daba cuenta de que la comprensión de ciertos seres humanos es impuesta desde afuera por otras fuerzas. No son los seres humanos, no, lo sé bien. En el caso de los militares, es decir, hace un tiempo hacían masacres, ahora se llaman de otra manera, pero es siempre lo mismo, el poder es de ellos, y toda tu vida harán su camino, como yo haré el mío, con o sin la colaboración de ellos. Perder tiempo con ellos no tiene sentido. ¿Y ahora qué sucede? El general estaba hablando, Mientras yo estaba distraído. Es como si me convertía en mí, me doy cuenta de que está gritando. Es que claramente lo he hecho esperar con la respuesta. Entonces el militar de atrás me golpea otra vez, me pega otro tortazo, apunta con el fusil y me dice de manos detrás de la cabeza. Pero, no era mi intención faltar el respeto a nadie. No quiero tener nada que ver con ustedes y ustedes, y pienso que no quieren tener que ver conmigo. ¿Por qué no me dejan ir? Él presiona el fusil con fuerza contra mi cabeza y mira al general que está al frente, como si estuviera a la espera de una orden. Siento a los militares discutir entre ellos y decir no, no, no. No lo haga, no, no. No tiene sentido, no y al que siento más es al general, percibo su intención, como si quisiera que me disparen. Logro ver los ojos del militar que me apunta con el fusil, y veo que hace así. Entonces cuando veo su dedo que está por apretar y se prepara a disparar, hago así, le doblo el cañón del fusil. Y se. Acaba. ¿Qué hiciste? Dice el militar. Le digo por favor, no, no lo hagas. No me mates, no acabes con mi vida, déjame vivir, aún tengo muchas cosas por hacer. Él me dice, ¿cómo diablo lo has hecho? Mira el fusil asombrado. Tiene el cañón hacia atrás. Me acuesta en el suelo, toma el cuchillo y. Me dice te mato como quien mata a un cerdo se detiene, y queda bloqueado. Veo la hoja aquí casi apoyada, y veo que la hoja se dobla, así, se funde, y solo mueve sus ojos extraviados de terror, retoma el control y deja caer el cuchillo al suelo, lo miro y digo es fácil modificar la virtualidad, no me había percatado lo vuelvo a mirar y le digo por favor, déjame ir, no quiero lastimar a nadie, no quiero tener nada que ver con ustedes, él da un paso hacia atrás está muy alterado, desubicado, pero se da cuenta que da mala impresión a los generales. Los demás parecen un poco pasmados por esto. El general está realmente enojado. Dice pero, ¿cómo te atreves? Ordena a los dos soldados que están detrás de él que vaya por mí. Se acerque ni me dispare. Entonces los inmovilizo así. Hago wow, uh wow, -uh, uh -uh, Y quedan desparramados contra la pared, así. Con un fusil que los sujeta desde arriba como si los bloquease, y no pueden moverse. ¿Qué estás haciendo? Y lo mismo le sucede a los dos detrás del militar. Ellos también son tirados contra la pared y caen al piso. Les digo por favor déjenme ir. No me obliguen, no quiero hacer semejante cosa. Veo que el militar junto a mí está verdaderamente alterado. Tiene miedo, lo siento. Lo veo a sudar, parece que nunca experimentó una cosa semejante. Todas sus convicciones se le desmoronan. Le digo, escucha, yo no soy tu enemigo, solo quiero ayudarte, pero así a lo bruto. No es posible, entiéndelo por favor el general llegado a este punto está verdaderamente enfurecido, se aproxima a mí, me reconoce. Lo levanto. Él se encuentra suspendido en el aire como si estuviera levitando. Por encima de la mesa. Le digo por favor, basta fiel está gritando. Entonces comprendo que debe de entender de una manera fuerte. Hago así. Y él comienza a girar sobre sí mismo velozmente. Los demás están petrificados, no entienden, ni saben qué hacer. Algunos se levantan y se ponen pegados a la pared. Repito. No de ir el gira más rápido. Gripa, dice maten a este perro, bastardo, Mátenlo entonces el mismo no quiere, lo arrojo contra el muro. Buh. Golpea con la cabeza y se desmaya. No murió, perdió el conocimiento, aún siento su aliento pulsando dentro de él. Miro al general de la derecha y le pregunto, ¿me deja ir? Él se hace cargo de la situación, tal vez sea porque es el único que conserva un poco de lucidez, y dice acompáñelo ya, inmediatamente. Llama a un médico para que controle el estado de salud de los militares y del general, ya. Después el militar de mi lado me dice sígueme, vamos afuera, como tú querías no parece estar enojado, pero parece que no quisiera estar cerca, como si quisiera liberarse de mí lo más rápido posible. Trato explicarle que no quería nada de esto, solo no quería morir, no por vuestras manos. Tengo que hacer otras cosas en mi vida, entiéndelo. Va casi corriendo, los militares que estaban en la entrada entran y controlan. Uno corre a llamar a un médico. Lo veo correr en el pasillo. Ahora estoy corriendo, lo sigo. Él corre mucho. Atravesamos las puertas que ahora se abren rápidamente sin necesidad de poner la mano y en pocos minutos estamos otra vez afuera. Parece que se encendieron unas sirenas silenciosas, como si fuese un estado de alerta. De hecho, los militares no hacen preguntas, no nos paran, pero nos hacen ir rápidamente. En la entrada quedó el otro soldado, aquel que me miraba de una forma extraña y me parece entender ahora quién es, es el militar que me acompañó. Lo leí en su cabeza, está bastante satisfecho de lo que pasó, dice. Finalmente. Pareciera que se sacó un peso de los hombros, es extraña su conducta. Y entonces corremos adentro del hangar, ingreso a este vehículo negro, con forma de bombón. Ahora me doy cuenta de que tiene una especie de hélice encima, pero atrás no tiene cola, no sé cómo hace para desplazarse. No obstante, subimos y el militar que ahora nos hace más el fanfarrón dice rápido, llevémoslo a su casa. El militar que conduce asiente y el vehículo se eleva. Durante el viaje el militar no me mira a la cara. Lo veo nervioso, aprieta las manos, parece estar pensando cualquier cosa, pero su mente es como un río crecido, es difícil de entender, no puedo. Solo percibo la tensión y el miedo. El otro, por el contrario, es tranquilo, extrañamente tranquilo. Me dice que me saque el uniforme. Eh. Carajo mientras viajamos me he desvisto, de hecho, debajo tengo mi pijama y mi camiseta. Estamos llegando a casa, pero no entiendo cómo harán para hacerme entrar, sabiendo que no tengo las llaves. Veo una especie de círculo que se ilumina en la plataforma de este vehículo. Me dice puente ahí y no te muevas le digo ok. Observo que estamos por encima de las casas junto a la mía, me parece que tal vez aquella de abajo sea mi casa. Miro este círculo y se levanta un cilindro que se cierra en el pecho y después queda blanco y aparezco en mi cuarto nuevamente. Me pongo a dormir como si nada hubiese pasado, tranquilo. Bien, ahora descansas. Bien. Bien, mientras duermes te relajas más y más. Y mientras duermes te pregunto lo siguiente, desde entonces, ¿regresaron? No, no soy fácilmente controlable. Pienso que se han asustado de alguna forma. Bueno. Aún así, no quería herir a nadie, pero creo que actuando de forma fuerte es el único modo para hacerlos entender, que no quiero tener nada más que ver con ellos. Bien. Lo lamento. ¿Eran italianos todos estos militares? No todos hablaron, pero me parece que sí. Ok. Me parece que sí, todos italianos. Bien. Ahora contaré hasta 10 y cuando haya contado hasta 10, te puedes despertar y abrir los ojos, solo cuando yo haya dicho 10, podrás abrir los ojos. Ahora no ves nada más, no hay más nada que ver, comienzo a contar y tú recordarás todo lo que sucedió, 1, 10.